Casa de campo. Correspondencia con Línea 5, 5. Hola Juan, muy buenas tardes. Hola buenas estás? tardes. Eh, me presento, soy Juan García Vicente y mi relación con la Casa de Campo pues se remonta ya muchas décadas. Y bueno, he sido vecino y tengo una relación sentimental bastante fuerte porque gran parte de, bueno, de mi tiempo lo he pasado aquí. He practicado atletismo, eh, en fin, me dejo aquí mis, mis sudores. Y luego después estoy en una plataforma, sabemos, de la casa, la casa de Campo. Y luego otra entidad también que estudia el desarrollo de la guerra en, la, en, la, en Madrid y en la Casa de Campo en concreto. ¿no? El papel de la Casa de Campo en la Guerra Civil fue muy notable, sobre todo a nivel propagandístico, e incluso bueno, se hizo famosa a nivel de todo el mundo, ¿no? en las canciones épicas que se, que se desarrollaron en, aquella, en aquel periodo. Y desde el punto de vista de la, de la acción de, la, de las fuerzas contendientes, fue un escenario nada menos que durante 27 meses que la ciudad de Madrid estuvo asediada ...pues prácticamente, bueno, pues en los mismos barrios, ¿no? a poca distancia, ¿no? a 20 metros separaban las trincheras de un frente y de otro, ¿no? Y la Casa de Campo era un objetivo eh, de entrada de las tropas de Franco... ...porque era más fácil penetrar en la ciudad, ¿eh? Mejor que por los barrios eh, proletarios de Vallecas o Carabanchel... ...donde provenían, donde tendrían más resistencia. Aquí entraban directamente en el corazón de la ciudad... ...y esa fue la, la táctica de entrada a la ciudad... ...que luego fracasó por la defensa... ...de las tropas republicanas y de las brigadas internacionales. Esto forma parte de los, del puesto de mando del ejército franquista que asediaba Madrid. Eh, bueno, es una construcción mixta de ladrillo, no es característica de los fortines... ...que suelen ser eh, construcciones sólidas de, de hormigón, con piedra, en fin, eh, esto es un poco atípico, ¿no? Y en definitiva el frente estaba a cierta distancia de aquí, más próximo, hacia a dos kilómetros aproximadamente... Cuando se hace una obra civil, por ejemplo, a proximidad de la M30, cerca del puente de los franceses, eh, salió una, la espoleta de una, de una bomba de mortero, y llamamos al, a la Guardia Civil, que tuve que desactivarlo, y también descubrimos restos de, una, de un obús del 15 y medio, eh, que es un, considerable, es, un, es un artefacto bastante grande, y estaba fracturado, no tenía, no tenía carga aquel. Y, pero vamos, las balas y elementos de, de la guerra suele ser frecuentes encontrarlos después de días de lluvia que se lava el terreno y suelen aparecer. Y muchos años después de la guerra, al hacer alguna excavación, eh, en las proximidades del lago, eh, aparecieron restos de varias personas que eran milicianos y aparecieron los correajes, ya todo muy deteriorado, pero no quita que eso sí sigan apareciendo restos en algún lugar. Es que todavía no se han cerrado las, las heridas de, de, la, de la guerra civil, lamentablemente, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que eh, por fortuna la composición del nuevo mundo, sobre todo en Europa, eh, da posibilidades de que, de que no existan más. La Unión Europea se constituye para eso, para evitar enfrentamientos entre los países de, de la Unión Europea.